Thank <laughs> you. Ustedes eh, han tomado la iniciativa, me comentaba, ya me recordará el, el, el nombre del señor que tomó la iniciativa. Alejandro Cano. De don Alejandro Cano, de hacer unos eh, bulevares de, de árboles, de eras. Cuéntanos, que es esta iniciativa es bonita para las familias y para los niños? Pues eh, tristemente hemos visibilizado que lo funesto de la obra nos ha despertado una, como un sentido de pertenencia, porque pues a veces sabemos que el parque está ahí, pero cuando no sentimos... O cuando más bien vemos que lo están agrediendo, que lo están minimizando, que lo quieren arrasar, es cuando despertamos ese sentido de pertenencia y esa solidaridad que de pronto en algún momento ha estado dormida y pues podemos ver iniciativas tan loables de algunos vecinos, uh -huh. eh, bastante significativas, bastante simbólicas, que de alguna manera pretenden o pretendemos más bien... Eh, generar una barrera y pues hemos decidido como comunidad que cada familia que sienta a bien eh, sentirse doliente de este espacio, pues adoptar uno de estos árboles que es una forma de decirles por favor, paren ahí, lo que vayan a hacer háganlo hasta ahí pero no nos roben más espacio, más espacio, más oxígeno, más vida. así de es De este lado podemos visibilizar don Alejandro Cano y unas personas bastante... Eh, conscientes y activas de este sector han tenido a bien eh, articular una, una huerta, ¿cierto? Eh, se han hecho unos eh, avances bastante significativos que pues de una u otra manera eh, están buscando eh, que la gente se concientice y se apropie viendo desde el ejemplo y pues esperando que haya una solidaridad más fortalecida porque pues cada quien tiene su vida, cada quien tiene su, su que hacer pero hay que sacarle tiempo al menos aunque sea para venir y visitar ese árbol que nos han dejado en adopción porque en otras condiciones no lo hubiéramos hecho, siento yo. Así es Antonio. Bueno, eh, permítame don Gonzalo, ¿estos árboles han sido comprados con sus dineros o ha sido el aporte de alguna institución? No, hasta ahora los árboles y todo lo que estamos eh, tratando de arreglar ha sido por donaciones de la misma comunidad, uh -huh. sí. ha sido por donaciones de, de algunos administradores de los conjuntos que están velando porque esto, por el embellecimiento del parque y por la recuperación del oxígeno que necesita toda la comunidad. Para el caso nuestro, nos lo han donado varias personas, eh, la gente está muy comprometida, con recuperar nuestro territorio. Y una de estas, de estas fases, y la más importante también, en este momento, es la creación de la huerta, que fue la idea de, de señor, del señor Cano, de don Alejandro Cano. que Entre en este otras momento, cosas, salió mal librado en, las, en, en la pugna, precisamente para no dejarse entrar al parque, escuché por allí. Sí, sí, don Alejandro Cano fue una de las personas bastante afectadas por la Policía Nacional Específicamente por el SMAT en, en el momento en que se presentaron las diferentes acciones eh, que por parte de la policía eh, se dieron contra la comunidad, en contra de la comunidad. Desafortunadamente y tristemente no tuvimos esa defensa de los derechos humanos, no tuvimos la defensa de la personería, a pesar de que estuvieron ahí presentes... Eh, no hicieron absolutamente nada por proteger a la comunidad. Es triste ver eso y ver a los gestores de paz que relativamente no estaban haciendo funciones de gestores de paz, sino gestores de guerra. Tristemente en favor simplemente de una constructora, de un consorcio que... Quiere construir aquí, por orden de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Secretaría de Educación, el colegio. Los invitamos a que nos acompañen aquí, en, en este territorio que nos queda, del Parque de la Paz, y quererles enseñar lo poquito que empezamos a hacer, pero lo grande que queremos, hasta donde queremos llegar con esta huerta de comunidad. Claro que sí, por supuesto No se necesita ser habitante del sector simplemente es una cuestión que es más como de sentido común porque el aire que te falte, el aire que te estén quitando, el verde que te estén restando también va a ser mi aire y va a ser el verde, si no el mío, va a ser el de mi generación, entonces pues esto termina siendo el aire de todos en una ciudad, en una metrópoli como es Bogotá ¿no? entonces pues invitarlos, vamos a conocer la huerta y a mirar el muy loable trabajo de las personas que han sudado en forma la camiseta y han sentido como causa propia precisamente este rescatar este eh, dolor del, del este alma pequeño. que se ha sentido con, con esta agresión al medio ambiente en este parque de la paz. ¿no? Así es, Antonio, muchas sí, con, gracias. Con, con, con la novia, mire, con personas de la comunidad que han estado permanentemente acá en esta lucha tan grande y a las cuales les agradecemos. Bueno, don Gonzalo, vaya especificándonos entonces qué consiste la era y qué tipos de sembrados hay aquí, por favor. Bueno, pues eh, podría informarle en este momento la, la parte de, de lo que hemos hecho nosotros, esto en compañía de la comunidad, todo esto que usted ve aquí a su alrededor, que está enmayado, está con esta polisombra, y que pensamos eh, colocar lo más bonito. En este momento, esto hace parte de la protección para que pues los mismos animalitos y las personas, los tenedores de, de sus animales, a los cuales invitamos que los eh, mantengan pues con su respectivo bozal, con su collar, para que no estén destruyendo en ningún momento eh, las la, la matas, la vegetación que estamos tratando de colocar para recuperar nuestro parque. Todo es esto hecho por la comunidad, por los niños. Todo esto es, es ha sido participación de los niños. Acá nosotros queremos hacer un sendero, que es la idea que tiene don Alejandro Cano, de realizar un sendero de, de lado y lado para crear una especie de arco y por donde pueda pasar la, la, la comunidad. Igualmente se, se quiere hacer alrededor de todo el parque, una, como una especie de pista, vamos a mirar qué tipo de material podemos utilizar con la asesoría de personas expertas en esto y de qué manera lo podemos conseguir para que haya recreación, para que haya formas de, de que la, la comunidad tenga, se apropie de este territorio. Lo seguimos invitando para que nos apropiemos del territorio y, y sigamos todos luchando por, por una vida saludable realmente aquí en, en Marsella, en nuestro parque. ...de La Paz... ...todas estas cosas que tenemos acá también... Eh, ...no han sido donaciones de la comunidad... No las, ...las hemos conseguido... Eh, ...todo es material en cierto modo reciclable... ...todo esto... Es, es, ...es algo que la gente de la comunidad... ...ha querido rehacer y retomar... ...para poder estar muy bien con nuestro... ...con nuestro Parque de La Paz... ...porque ya hemos tenido la, nuestra primera cosecha de lechuga... De, de remolacha, de espinaca, de lechuga eh, morada También tenemos allí ya sembrado algo de, de, de perejil y cilantro que han venido personas a hacerlo. Esperamos sembrar en esta semana, en el transcurso de esta semana, papa, fresa y otra serie de cosas que, que queremos hacerlo. Y todo esto también con la ayuda del Jardín Botánico, que estamos esperando la asesoría de ellos también, porque ya no la, no la van a conceder, gracias a Dios, y a la gestión que está haciendo el señor Cano, para eh, poder hacer las cosas al derecho y con Toda la objetividad posible para que nos salgan bien, respectivamente, en nuestro Parque de La Paz. Así es, don Gonzalo. Muchas gracias, entonces, por la divulgación de esta situación aquí en el barrio La Paz, en el sector de La Paz, en el barrio Marsella, para que de, sigamos defendiendo el medio ambiente. Los niños se unen, ellos cuidan también de la naturaleza. Sí, mire, Muy bien para hablar. Muchas gracias, don Gonzalo. Eh, muchísimas gracias a la chiquiprincesa, a Antonito y aquí a todas estas personas eh, chéveres que están con nosotros miembros de la comunidad aquí a doña miriam a dianita a la novia y a todos los que están ausentes en este momento porque están en su momento de espiritualidad para ellos, a Aleja y a todos ustedes, muchísimas gracias bienvenidos a recuperar la vida, bienvenidos a recuperar la naturaleza, bienvenidos a recuperar nuestro Parque de la Paz así es, con gusto y cariño Tony Alzapata Murillo para el canal OZ Producciones con Antonio y Don Gonzalo aquí en, en las inmediaciones del barrio Marsella hasta la próxima, muchas gracias